Llevo el cabello así porque me gusta, me siento cómoda, eh, por lo general trato de un día lavármelo y al otro día dejarlo como está, de hecho ayer me lavé el cabello y hoy está así. Eh, también me gusta porque no siento como el cabello pesado eh, y también aprovecho por el clima de acá de Bogotá que me protege un poco del frío.